a PASI, seguimos con esta listica, seguimos con nuestra tabla de notas de PASI y bueno, ahora a partir de que Adri haya calculado nuestra tabla de frecuencia, ha hecho el trabajo sucio, vamos a calcular tres eh, propiedades de nuestros datos tenemos la media, que se nombra con una X y una barrita encima de la X que nos va a decir cuál es el valor medio de las notas que nosotros hemos, perdón, esto, media aritmética, porque hay muchos tipos de media. Entonces, como decía, la media aritmética lo que nos va a calcular es cuál es la nota media de, de esta clase, es decir, eh, de todos los datos que tenemos, eh, cuál es el valor que diría eh, en qué notas se encuentran todo más o menos, no sé cómo explicarlo, pero ya veréis que es muy fácil. La moda sería el, la nota, en este caso la nota, que más se repite en esta clase, y la mediana sería cuál es el valor, en este caso la nota, que separa la mitad de la clase, es decir, sería una nota que separa a la clase en dos partes. Entonces vamos a ello con la media aritmética. Pues entonces la media aritmética, como ya he dicho, es el valor medio de estas notas. Pero no es del 10 el valor medio, o 5, sino de todos, cuál es el valor medio. Entonces, la media aritmética se calcula con la siguiente fórmula. Sería igual al sumatorio desde n igual a 1 hasta n de x sub i por n sub i partido n. Donde x sub i son cada una de las notas. Y n sub i son cada una de las frecuencias absolutas. Entonces, y n sería el, el total de la muestra que tenemos nosotros. Entonces, pues vamos a ello. Tendríamos x sub i por n sub i, tendríamos 1 por 2, 1 por 2, más 2 por 1, más 3 por 1, más 4 por 1, más 5 por 2, más 6 por 1, más 7 por 2, más 8 por 2, más 9 por 1, más 10 por 2. Entonces, solo tenemos aquí 2, más 2, 4, más 3, 7, más 4, 11, más 10, 21, más 6, 27 más 14, eh, 41, más 16, 57, más 9, 66, más 20, 86. Tendremos aquí 86. Y ahora tendremos que dividirlo entre n. Entonces tenemos aquí 86 entre 15. Y eso nos da un resultado de 86 entre 15, 5, 73. Entonces se podría decir que... En nuestra clase, la gente, al hacer un examen de estadística ahí, sacaría una nota, no que vaya a sacar un 5,73, pero lo que dice es que el valor medio está en un 5,73. Es como calificar a esa clase. La clase tiene una nota de 5,73. Y ya luego están los casos particulares. Ahora, nuestro siguiente... Nuestra siguiente propiedad de estos datos es la moda. Y la moda sería la nota, en este caso, que más se repite. Entonces, ¿dónde vemos nosotros esas frecuencias que se repiten? Aquí, que es la frecuencia absoluta. Y entonces aquí es donde vamos a ver qué valor es el que más se repite. El 1 se repite dos veces, el 2 se repite una vez. Así con todo. Pero en nuestro caso, aquí tenemos... Que el 1 se repite dos veces, el 5 se repite dos veces. Es decir, tenemos muchos valores que se, se repiten un mismo número de veces. Entonces, si nosotros pensamos en algo cotidiano, por ejemplo, eh, ¿cuántos alumnos de de nuestra, de nuestra facultad llevan chancla, Podemos decir a mejor 4. ¿Y cuántos alumnos llevan zapatos? Podemos decir 200. Entonces la moda en nuestra facultad es llevar zapatos. En este caso, pues no hay moda. Aunque algunos profesores, si es verdad, que nos dirían que la moda serían todos los valores que se repiten más veces. Es decir, que la moda sería 1, la moda sería 5, la moda sería 7. Como yo lo entiendo, no hay moda. Y ahora, la mediana. Entonces la mediana, hemos dicho que separa la clase en dos partes... Se calcula de la siguiente manera. Si n es impar, pues la mediana va a ser igual a n más 1 partido 2. ¿Vale? Y si n es par, la mediana va a ser igual a la media de los valores n partido 2 y n partido. 2 más 1. Es un poco raro, pero bueno, lo que quiere decir es que calculamos este valor, calculamos este otro, y a esos dos valores le hacemos la media. Entonces, en nuestro caso, n es impar, la mediana va a ser igual a n más 1, partido 2, y esto da 8. Entonces, ahora nosotros nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada, y vemos 2, 3, 4, 5... 7 y 8. Y el valor que nosotros vemos que separa a la media va a ser el 6. Eh, mediana es igual a 6. ¿Vale? Eh, ¿Lo podríamos hacer de otra manera? Sí. ¿Cómo? Pues mirad. Eh, voy a borrar aquí. Lo que pasa es que esta manera de hacerlo cuando tenemos un, unos valores, o sea, unos datos que son más de 100, pues ya cansa pero nosotros lo que haríamos sería ordenar estos datos entonces nosotros aquí pondríamos 1, 1 2, 3 4 5, 5 6 7, 7 8, 8 9, 10 y 10. Y claro, nos han dicho que la mediana es 8, entonces nosotros hacemos es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como el 8 es el resultado que nos ha dado, pues decimos que la mediana es igual al 6. Que ahí veis que es lo mismo que si nosotros miramos la tabla donde está el 8 y nos vamos hacia allá y cogemos el 6. ¿Vale? Pues bueno, esto es la media moda y mediana. Espero que lo hayáis entendido y si no, pues ya sabéis que podéis hablarnos de YouTube, foro, Facebook, donde queráis. Que para eso estamos nosotros aquí. Chao. Hola, bueno, aquí estamos en PASI. Vamos a empezar con estadística, ¿vale? Que es una asignatura muy interesante. A veces parece difícil, pero simplemente...